hola mis amores bienvenidos a otro video aquí en mi canal de youtube en el día de hoy vamos a estar haciendo este super maquillaje de halloween de la película de la máscara yo sé que muchos de ustedes si son de mi generación la conocen y sé que les va a encantar así que comencemos bueno amores, vamos a comenzar con nuestra pintura de Meron y este es un verdecito, no recuerdo exactamente el número pero se los voy a dejar obviamente en la descripción y quiero ser muy clara en este proceso porque eh, cuando yo apliqué de esta manera la pintura se fue secando en algunos lugares y fue bastante difícil difuminarlo después así que les aconsejo hacerlo por pedacitos para que no les vaya a pasar lo que estamos viendo en este momento en pantalla así que les aconsejo ir por partes para que se vea mucho mejor ahora vamos a aplicar una base en nuestros párpados para poder aplicar en nuestras sombras y que el maquillaje glam que nos vamos a hacer hoy para la máscara, los tonos y las sombras se vean muchísimo mejor Ahora lo más importante es sellar nuestra crema de maquillaje que aplicamos y esto lo hacemos sencillamente con unas sombras del mismo tono que queremos lograr en nuestro rostro. Es súper sencillo, simplemente utilizan sombras y ya. Vamos a continuar con nuestros ojos, vamos a hacer un cut crease cerrado, si tienen dudas les voy a dejar el video por aquí. Y la clave de este maquillaje es difuminar muy bien. Estamos comenzando con un tono muy parecido al de nuestro rostro y ya cuando lo tienen bien difuminado vamos a aplicar un tono más oscuro. Esto va a generar profundidad y los ojos se van a ver mucho más llamativos y más bonitos. Vamos a hacer el cut crease con la misma crema, la base que utilizamos en el párpado desde el principio y vamos a utilizar un tono muy parecido al de nuestro rostro para difuminar entre el claro y el tono más oscuro vamos a continuar con un tono escarchado esto le va a dar mucha vida a nuestro maquillaje y voy a utilizar este tono que ven aquí si se pueden dar cuenta en cámara no se ve tanto pero wow, se ve absolutamente increíble Vamos a aplicar nuestras pestañas que queden bien acomodadas, el tamaño no importa la verdad, pero es importante que juntemos nuestras pestañas postizas con las reales con un poco de pestañillo. Ahora vamos a realizar el contorno, esta parte es súper importante que lo hagan muy delicadamente y con paciencia para que no se vayan a ver Parches, o se vaya a ver manchada nuestra piel y si ustedes creen que la piel no se ve totalmente uniforme, este es el momento para arreglarlo y para rellenar esos espacios. Para los labios vamos a utilizar una crema de maquillaje para Halloween, verde, no tiene que ser ninguna específica la verdad, pero lo importante es que lo sellemos con unas sombras del mismo tono para que no se nos vaya a caer a la mitad de la noche. Listo mis amores, ahora estoy aplicando el iluminador, esta parte también es importante que le cojan paciencia porque no queremos que nuestra piel se vaya a ver parchuda, manchada o se vaya a ver extraña. Para la parte de abajo de mis ojitos estoy aplicando un poco de sombras de verde oscuro para que haya un poco más de profundidad y los ojos se vean mucho más llamativos. Lo mismo voy a hacer con mi nariz, estoy haciendo un contorno para que se vea más bonito y la cara un poquito más definida. Listo, amores, ahora ya vamos a aplicar los toquecitos finales. Este sombrero lo encontré en Amazon, la verdad me encantó y siento que le da ese toque femenino divino al maquillaje. Por favor, no se les olvide maquillarse las orejas, como se pueden dar cuenta aquí ya me las maquillé. Y listo, mis amores, este fue el maquillaje de la película de la máscara del día de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por haberse conectado otra vez conmigo. Les mando un besote gigante. Chao.